Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 12 de julio del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a cada uno de ustedes que nos permiten compartir el contenido de hoy con todo el acontecer nacional, local e internacional. Interesantes entrevistas, comentarios y también la geopolítica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 que nos enlaza con la ciudad corazón, la ciudad de los 30 caballeros, la ciudad de la restauración. Gracias también al 1014, a través de Canán en diferido, para todo Estados Unidos y para todo el mundo, Telenor.com.do Desde aquí, desde mañana, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor con trabajo honesto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 Ustedes ven la bóveda espacial brumosa como grisácea y el sol algo opaco. Eso se debe al polvillo de Sahara que está atravesando nuestra geografía nacional en una proporción aproximada de 103 micrones por metro cúbicos y produce entonces que la radiación de sol que entra no pueda salir en la misma proporción y por tanto aumentan las temperaturas. Hoy vamos a tener... Mucha, pero mucha calor. Así se le invita a todos los dominicanos a ingerir suficientes líquidos y también mantenerse resguardado de las radiaciones de sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde, vestir ropa ligeras y hidratarse bien con mucho líquido. Se descontinúan todas las alertas que habían en la geografía nacional por las pocas posibilidades de lluvia que hay en el día de hoy. Esas son las condiciones que nos van a regir aquellos que tienen alergia, aquellos que sufren de problemas respiratorios, especialmente las personas vulnerables, envejecientes y niños, favor de mantener las precauciones necesarias para evitar inconvenientes mayores. Bueno, de acuerdo a a lo que está sucediendo en nuestro país, hoy queremos compartir con ustedes un tema que continuamente está sobre la palestra de nuestros bolsillos y en nuestra opinión todos los viernes, y es el tema del precio de los hidrocarburos. Ese tema, que es un tema sumamente importante porque afecta a toda la economía. Todos los viernes nos vemos nosotros envueltos en esta alza de precios de los combustibles. Hay una ley de hidrocarburo que solamente lo, la sabe el ministro de Industria y Comercio. Por más que usted quiera conocer esa ley, por más que usted quiera conocer los parámetros que se usan en esa ley, esos parámetros no son divulgados. Usted lo puede buscar en la oficina libre acceso a la información y usted no lo encuentra. Usted lo solicita y tampoco se lo dan. Lo hemos solicitado varias veces y no es posible conseguirlo. Esos parámetros que se toman, que los martes se toma como referencia a los precios internacionales, sinceramente, eso tiene en asco a todo el pueblo dominicano cada vez que se aumentan los precios de los combustibles. Y... Como nosotros no somos una nación productora de petróleo, tenemos que comprar eh, los hidrocarburos fuera del país. Para que usted tenga una idea, la factura petrolera de nuestro país este año eh, va a pasar los 3 mil millones de dólares, va a pasar la factura petrolera. Esto representa aproximadamente el 20% de todas las importaciones que hace el país en un año la factura petrolera, sumamente importante. Ahora, nosotros estamos consumiendo cerca de 65 millones de barriles de productos petroleros terminados. Cada barril eh, se estima que tiene entre 45 y 50 galones de combustible terminado, ya que la refinería de República Dominicana eh, no está refinando petróleo, sino que está comprando eh, el petróleo. Eh, los terminados, gasolina y fulol, gasoil, en diferentes vertientes. De esto que nosotros adquirimos, eh, hay algo que a la población le llega directa y es los impuestos que se le agregan a, esta, a este negocio. Primero, esto surgió en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer para tratar de buscar recursos para terminar la autopista Duarte y fue una medida momentánea pero se quedó, todos los gobiernos la lo abrazaron y ya estamos en lo siguiente gasolina premium terminada tiene de acuerdo a los impuestos a los combustibles al precio de paridad de importación que esto está puesto sobre el precio de paridad de importación de todo lo que, al total de impuestos que se, que se hacen la gasolina premium tiene un impuesto de 78.9%. Por cada galón de gasolina premium, usted está pagando 78.9% de impuesto. Si esa gasolina premium eh, le cuesta a usted este, 250 pesos, ese, ese por ciento que le están cobrando, 78.9%, usted le está pagando al gobierno 197 pesos con 25 centavos directamente por ese impuesto. ¿Qué sucedió con la, con la gasolina premium? La gasolina premium en el año 2008 apenas importaron 1.8 millones de barriles, pero en el 2017 se importaron 4.09 millones de barriles, es decir, que aumentó casi en 3 millones de barriles. ¿Por qué? Aquí están los mayores impuestos, aquí está eh, la mayor trasiego que hay y contrabando que hay está en este tipo de combustible. Gasolina regular, cada vez que usted compra un galón de gasolina regular, usted está pagándole al gobierno 73.2% de impuesto, directamente al gobierno. La gasolina regular, el gasoil regular usted está pagando 4.4%. El full oil, que la usan las máquinas pesadas y los barcos, usted está pagando 36.1%. Y el GLP, usted está pagando directamente 17%. Antes, los gobiernos anteriores, Tenían un respeto por el GLP porque es el mayor consumo en lo que es la, la, la familia, la cocina doméstica para cocinar alimentos y lo subsidiaban. Ahora no, ahora está también dándole dividendo al gobierno en un 17%. El GLP es el combustible que más se consume en República Dominicana y lo sigue el gasoil y luego lo sigue la gasolina premium, con los 4.09 millones de barriles. 36 compañías son las encargadas de importar esos eh, eh, refinados, esos productos de petróleo, 36 compañías, pero la refinería eh, es la encargada de importar el 74%, el otro 26 los importan esas 36 compañías. Nosotros... Eh, estamos en un consumo de 5.2 millones de millones de gasoil en el 17 y 2.3 de fulloy. El 100% de las importaciones que hace la refinería eh, es de productos refinados en un 25%, en un 25 a un 26%. Ahora bien, ese impuesto que se cobra, en República Dominicana, ese impuesto sobre la paridad trae como consecuencia que usted se ponga a preguntar ¿y en qué lo está usando el gobierno? Supuestamente, esto viene junto con lo de los peajes para mantener lo que son las carreteras en buen estado y también para pagar deuda externa del país. El gobierno central en lo que le dice al pueblo, es que estos impuestos se usan para pagar deudas a los bancos internacionales, a los prestamistas internacionales de nuestro país. No obstante, a esto que dice el gobierno, la deuda todos los años está creciendo, a un ritmo de 240 millones de pesos diario está creciendo la deuda de nuestro país. Tanto así que en este año se tienen que dedicar cerca del 24% para pagar intereses y otro tanto para pagar eh, capital. Estamos hablando que más del 50% de nuestro presupuesto nacional se va en pago de deuda, estando consignado todo lo recaudado por los combustibles supuestamente para pago de deuda. Todos sabemos que la mayoría de estos recursos se han ido a la construcción de la corrupta planta catalina, punta catalina, planta de carbón de por sí muy contaminante, pero hacia allá supuestamente se han ido parte de esos recursos. Digo supuestamente porque ahora dice Bichara que hay que buscar el 8% más del total, casi 160 millones de dólares para poder terminarla. Aparte que hay que buscar 708 millones de dólares más para poderle pagar a Odebrecht eh, el caso que nos tiene en los tribunales internacionales, que casi seguro lo va a ganar, porque ese, ese presupuesto, ese proyecto fue hecho por Odebrecht en Brasil y, y fue traído aquí al país y simplemente el presidente de la Cámara de Senadores dijo, a eso no se discute, eso se pasa así, y el hombre no se enlodó supuestamente. Entonces, volviendo a los combustibles, de esa factura petrolera de casi 3.500 millones de dólares, ustedes observaron ahí los impuestos, eh, 78.9, casi 75 a la gasolina, eh, 41.4 al gasoil, y todo eso recaudado lo está usando el gobierno antojadizamente en lo que quiere. Ahora, ¿qué, su, qué está sucediendo? El primer ministro de Haití, la Guey Lafontaine, Lafontaine dijo que el precio de los combustibles en Haití están sumamente alto y los culpables son los comerciantes dominicanos. Para que usted tenga una idea de la magnitud de esta mafia, no quiero decir que lo que él dijo sea así. Ahora, lo dijo un primer ministro y los primeros ministros hay que tomarle la palabra, habría que investigar. El, el pueblo de Haití todavía está beneficiado del petróleo más barato del área por los acuerdos con Venezuela. Ahora bien, se traen los productos terminados de Venezuela y parte de esa mafia venezolana, es lo que se dice, ¿eh? es lo que se dice, no lo estoy afirmando, parte de la mafia venezolana le trasiega o le vende o los transfiere a parte de la mafia dominicana el combustible en, al, en alta mar y eso a su vez le pasan a parte de la mafia haitiana y llega entonces el precio a esos eh, elevados eh, precios Llega, llega entonces el combustible a esos elevados precios al vecino país de Haití, trayendo como consecuencia que el pueblo sea el más masacrado. Y aquí, en nuestro país, tenemos una mafia bien grande, que es la mafia del combustible, por ejemplo, todo eso eh, es lo que se dice. También está la mafia de la generación eléctrica, de lo que es la energía, la mafia de las grandes construcciones, y andan por ahí también la mafia eléctrica y otras cosas que se dan. Y en este caso, el pueblo dominicano también es perjudicado de esa supuesta mafia de los combustibles, alterando tanto los precios, que hoy tenemos la canasta básica más cara, y hoy tenemos los pasajes más caros, y todo lo que tiene que ver con el alza de los combustibles. Es por eso que el pueblo está llamando para este 15 a un día sin comprar combustible, para este 15 de julio, un día sin comprar combustible, y lo apoyamos. Vamos a unirnos a este llamado de un día sin comprar combustible en una protesta seria, ordenada y pacífica, un día sin comprar combustible, para que puedan presenciar y ver las grandes autoridades y los grandes encargados de estas mafias, que el pueblo es el que sabe y hay que atenderlo con mejores condiciones en los precios de los combustibles. Esto es de mañana, volvemos en breve, hay más contenido, manténgase ahí.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 Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y después de eh, compartir con ustedes eh, este tema tan candente como es el precio de los combustibles y los combustibles en nuestro país, debemos de crear conciencia, crear conciencia. Y paralizar todos nuestros carros, camionetas, autobuses y todo en el país un día completo sin comprar combustible para que se inicie a escuchar el pueblo lo que nosotros estamos padeciendo cada viernes. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De Hermano del alma, Fulvio, ¿cómo estás? Desesperado, esperándote, Vladimir. Ahí voy, Fulvio, tranquilo, no te desespere. Ya estamos listos, gracias a Dios, para interactuar con nuestro público, para informarles, ¿verdad?, de todos los acontecimientos hasta el momento. Lo de último, en el ámbito internacional, nacional, local, eh, regional. Miren, señores, entrando entonces en materia de noticias, en el ámbito internacional asciende a 199 los muertos por las lluvias en Japón increíble señores lo que sigue ocurriendo por allá las víctimas continúan en aumento el número de fallecidos por las lluvias torrenciales de la mitad sur de Japón 199 mientras continúan las labores de rescate y búsqueda de más de una veintena de desaparecidos, según las cifras ofrecidas por el gobierno japonés. Unos 73 mil efectivos de las fuerzas de autodefensa, el ejército, la policía y los bomberos continúan en las labores de salvamento para las que se han desplegado 80 helicópteros, informó el ministro portavoz de... Ejecutivo japonés, de Sugá en rueda de prensa. Caramba, eh, qué lamentable. Y miren cómo han quedado por allá la, la vegetación, el pasto y las viviendas ya y los vehículos sepultados. Debajo de las aguas estancadas por los torrenciales aguaceros, repito, que han cobrado las vidas de 199 personas en Japón. Miren, señores, ya en otro orden, continuando en el ámbito internacional, el presidente electo de México continúa rechazando la protección presidencial. El ganador de los comicios presidenciales, Andrés Manuel López Abrador, abandonó el Palacio Nacional, este hombre, mírenlo ahí, en el asiento delantero de un jeep blanco rodeado de cientos de jubilosos Partidarios, pero sin guardaespaldas a la vista. López Abrador ratificó su decisión de vender el avión presidencial para viajar en vuelos comerciales y anunció que seguirá viviendo en su modesta casa y se convertirá la mansión presidencial de los Pilos en un espacio para el arte y la cultura. Así que... Este hombre, ¿qué busca, eh, Abrador, con esto? ¿Qué quiere? Bueno, según él, un nuevo estilo de gobierno, y vamos a escuchar adelante. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. Darle un mínimo de protección al presidente es vulnerar al Estado. Esto va mucho más allá de garantizar la seguridad física del presidente y su familia. Si no quiere que claro, el Alguien lo va a tener que hacer. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad? Sobre este hombre. Hay que ver lo que busca con esto. Ahora, la, su decisión está, está bien tomada en un país de tanto riesgo como México, específicamente para los presidentes. Claro, hay que ver con cómo él venga con la ideología del gobierno y de dirigir, cómo venga, ¿verdad? A atacar. Todos conocemos qué sector, principalmente por allá en México. Cuidado con eso, presidente, eh, que le puede costar su vida. Miren, eh, ya entrando en el ámbito nacional, el COE disminuye en su totalidad a, bueno, a siete las provincias en alerta verde ya. El Centro de Operaciones de Emergencia disminuyó a siete las provincias en alerta verde, mientras que 4.567 personas permanecen albergadas en casas de amigos y familiares. ...por los efectos ya de la onda tropical Feril, Escuchemos. Se descontinúa el nivel de alerta para la provincia de San Pedro de Macorís, La Vega, El Ceibo, La Altagracia, La Romana, Duarte en especial, a los residentes del Bajo Yuna. Desplazados a casas familiares y amigos, aún quedan 4,567 personas, 22 personas en albergues oficiales, un puente afectado, una carretera afectada, 17 acueductos afectados... Bueno, señores, ahí están las declaraciones por parte del vocero del COE. Miren, diputados rechazan interpelar al director de la policía por los últimos hechos de violencia. En medio de incidentes y fuertes discusiones, la Cámara de Diputados rechazó dos resoluciones. Una de estas que buscaban interpelar al director de la policía, Ney Aldrin Bautista, para que explique las actuaciones de sus agentes, principalmente las muertes y operativos realizados luego de varios asaltos a entidades bancarias. Escuchemos. Hoy, hoy, hoy, oye, oye, oye, oye, oye, ...mira a mí tú también. Se rechazó. ...quien tiene que aportar para la vulnerabilidad es lo oficina. Pregunta, pregunta, pregunta, no, pregunta. No. ¿Se rechazó o no se rechazó ayer? ¿Le pusimos una, ¿Se rechazó Le ¿no? promueve la La participación comprobada de altos oficiales en un, entre comillas de nuevo, allanamiento Simón, les deja, Cuando tú no tienes razón, tú gritas Y Fran Paulino está gritando. Muchas gracias, Gustavo Sánchez. No estoy gritando. Estoy exigiendo que se interpele. Yo no veo por qué esto tiene que gritar a un equipo. Ni veo la necesidad de que esto tenga que dividirlo. Para otros trabajos que son más importantes que Bueno, señores, ahí está, ¿eh? Acalorada discusión. Personal entre diputados, legisladores todo esto por el rechazo de interpelar al director de la policía. Miren el joven Joel Reyes fue resultó herido aquí en San Francisco de Macorís cuando intentaron atracarlo en la Avenida Libertad. Así que vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Anoche mientras eh... Venía del gimnasio, en la calle Villini, casi esquina Libertad, dos eh, tipos que venían en un motor CG, se abalanzaron contra mí para quitarme la mochila. Era un intento de atraco. Ellos al no poder quitarme la mochila porque la tenía sujeta al cuerpo, eh, me dieron golpes. Eh, uno, el de atrás, decía que le, me dieran un tiro, pero al no poder quitarme la mochila y llegar la policía y las personas que estaban por ahí, eh, pues no pudieron. Hay uno detenido. Y me dieron todos estos golpes No llevaron nada entonces eh, No le dio tiempo por, porque tenía la mochila sujeta al cuerpo Y porque llegó las personas y la policía en ese momento Ahí Están las declaraciones de este joven Joel Reyes Que resultó lesionado señores En medio de ese intento de asalto aquí en San Francisco Organizaciones populares El colectivo de organizaciones populares Aquí en San Francisco de Macorís convoca a la prensa y le advierte al alcalde municipal que si de, siguen con la persecución en su contra, según ellos, se van a lanzar a las calles. Escuchemos. ...colectivo, advierte que si el alcalde continúa con la postura de perseguir y apresar a dirigentes de este colectivo, responderemos con acciones de masas en las calles para los cuales estamos realizando asambleas por bloques y por zona. Y para el 25 de julio realizaremos una gran asamblea municipal para definir un plan de acción. Que nuestras organizaciones que hemos actuado de cara al sol, defendiendo los mejores intereses del pueblo dominicano, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que desde sectores de poder del Estado Quieran establecer una cacería de bruja contra el movimiento social y popular Que reclama legítimamente sus derechos a tener soluciones a los graves problemas que le aquejan a cada comunidad Señores, miren, que Kelvin Santos Enrique resultó muerto a tiros en el mes de febrero En la carretera Pimentel Castillo, por allá en un centro de diversión se le acusa a Joel Arismendi García Moreno y a Hanley García Antigua. La hermana de este joven muerto rechaza la apelación a la medida de coerción contra esos acusados. Escuchemos. Sí, ellos están apelando. Una apelación es para. Ellos están haciendo una revisión del caso para solicitar una fianza, porque para eso es una apelación. Ellos creen que atentos a dinero ellos van a salir, pero eh, lamentablemente uno dice que confía en la justicia, pero uno no sabe en qué confiar, porque en la justicia pasan tantas cosas y también esa gente tan como como que ellos no han hecho nada. Ellos están mejor que aquí adentro que en la cárcel, que cuando están en la calle, cometen su delito y el presidente de la ADP pide la terminación de los centros educativos y la inauguración de ellos. Aquí en San Francisco de Macorís, escuchemos a William Hernández. Adelante. Y hay otras situaciones que tenemos y las... Miren, nosotros tenemos acá la Escuela de los Jardines, Los Toros y Cristo Rey, que está terminada, es una bellísima escuela, una gran escuela que va a cubrir y suplir las necesidades de, de más de 700 niños que viven en esa zona y que tienen que trasladarse al barrio 24 de Abril, a Altagracia, que tienen que trasladarse a Las Caobas, que tienen mucho otros que cruzar el río Guzmán y a veces hasta el río eh, Jaya para llegar a los espinos, a la Juan Bosch específicamente. Entonces tenemos esa circunstancia y las escuelas están terminadas. Nosotros lo que deseamos es hacer dos llamados. Uno, a las autoridades que pongan en la agenda la inauguración inmediata para que esta escuela pueda comenzar el 20 de agosto, que es que oficialmente la docencia va a comenzar. Y en ese aspecto entonces tenemos esa realidad. Miren, en Los Jardines piden la terminación del arreglo de sus calles. e Incluso han amenazado y han dicho que si no le arreglan las calles, no van a permitir que se inaugure la escuela de Los Jardines, que dice el presidente de la ADP. Escuchemos. Supuestamente di que la parte de la escuela cogieron la principal, pero lo demás del sector lo dejaron abandonado. Por lo menos ustedes ven más o menos...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 vengan y vean y nos den la mano amiga de que se siga este sector trabajando. Bueno, señores, ahí está. ¿Qué opina Vincho, Marino Benicio Castillo Vincho, sobre los acontecimientos acaecidos en Haití? Vamos a escuchar a Vincho, adelante. El Departamento de Estado Norteamericano era cosa de cuatro meses, emitió un... ...una especie de manifiesto sobre la cooperación de Estados Unidos con el Caribe... ...yo lo he leído en la respuesta varias veces... ...para que ustedes tengan una idea, en un documento de siete páginas... ...hay cinco menciones categóricas sobre el peligro del terrorismo... ...incluso llega a decir el Departamento de Estado... Hay grupos pequeños pero muy potentes que ya tienen acuerdo con el ISIS el radicalismo islámico Haití tiene un vuelo interdiario con Nigeria en Nigeria está el Boko Haram y hay mucho extremismo violentísimo entonces en ese comunicado se habla de que el Caribe es la frontera sur de Estados Unidos y que ellos van a tratar de impedir que se establezcan aquí esos grupos radicales, ya combinados con grupos locales. Bueno, ahí están las declaraciones de Marino Vinicio Castillo Vincho. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy 100% purificada con sistema ósmosis, tan dominicana como tú. Agua Randy agua Randy la número uno. Ahí está, 100% purificada con sistema osmosis, agua randilay. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla, agua randilay, agua light Qué bueno, bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz día para todos y todas, que las pasen bien ustedes, compañeros del alma. Ulvio, vuelvo contigo. Bye bye. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Vladimir por tu parte noticioso Antes de entrar en detalles vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega Raquel, muy buenos días Esa corbata está hermosa Raquel, sí Un detalle, un detalle hermoso Ahí está, una transformación femenina, muy de moda hoy día eh, buenos días, buenos, buenos días, amables día. televidentes. Gracias por estar en sintonía con nosotros como cada mañana. Saludos y bendiciones para los que lleven por nombre Juan Gualberto, así mismo. Gualberto, según la Iglesia Católica, hoy es su día. Es hoy bueno, 12, 12 de este julio de 2018, así es. Hoy cumpleaños eh, Luis Abinader. Hoy cumpleaños. Líder Desde aquí <ríe> nuestros afectos y bendiciones en este día. Así es, felicidades. Mucha noticia Raquel, eh, primero eh, continuar con lo que está pasando en Japón, ya van 199 muertos por estas inundaciones que cogieron a Japón de una manera, eh, a, friendo batata como dicen, eh, sinceramente que la naturaleza eh, así responde, y van 199 muertos, Qué pena, que esto esté pasando en Japón, todos los eh, 73 mil efectivos están en las calles eh, haciendo labor de salvamento, 80 helicópteros. Óigame, fue mucha la lluvia, fue mucha la lluvia. Fueron devastadoras las inundaciones que sufrió Japón. Aún en sitios residenciales que hacían cientos de años, no sucedía, ahora sucedieron. Así es la naturaleza, tarde o temprano vuelve a recobrar, su lugar y por otra parte el presidente electo de México López Obrador rechaza protección eh, presidencial yo lo veo como un populismo exagerado oh. un populismo exagerado tomando en cuenta que México es uno de los países más violentos que tiene eh, todos los países de América del continente americano lo veo algo exagerado no si fuera en Finlandia, ok, si fuera en Holanda, ok, pero en México. Lo veo algo, oh. algo exagerado y también poniendo en riesgo Disa, la él familia. No, él no lo quiere tener a simple vista, hasta que todo el mundo sepa que son sus... Su, eh, bueno, puede que ser. Que andan detrás de él, pero su seguridad, pero sí oculta, claro, que la va debe Va a seguir tener, en su casa. A otras estrategias. Dice que va a seguir en uh -huh. su casa en Tlapán va a seguir en su Volkswagen blanco que tiene, en su carrito, y eso se puede hacer en, en, un, en Paraguay, que lo hacía mojica, con su carrito, tranquilo, porque son sociedades totalmente diferentes, pero hacerlo en México es difícil. El avión supuestamente lo va a vender, la Casa Presidencial se va a dedicar a la cultura y al arte, bueno, eso se, se escucha muy bien. Ojalá y no le pase nada a López Obrador yeah. y pueda hacer una buena gestión de gobierno, eso es lo que queremos sí. para todos los mexicanos. Así es, mientras tanto aquí en República Dominicana, el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE ha disminuido o ha eliminado de, definitivamente las alertas y dice que mantiene 4.567 personas todavía en albergues, en casas de amigos, familiares y en alguna en algunos centros. Esto producto por toda la lluvia acaecida, eh, producto del de campo nuboso asociado a la onda tropical Berlin, que en tan solo un día de lluvia logró entaponar el tránsito bastante, todos los sistemas, los sistemas de drenajes y fueron muchas. Entonces en ese sentido las comunidades incomunicadas, puentes destruidos, al menos tres fueron reportados y ya está volviendo a la normalidad. Lo que pone en evidencia nueva vez la vulnerabilidad que existe en nuestro país con tan solo un poquito de lluvia, esto, si, no sin la presencia de un ciclón que trae viento, que destruye más rápido todavía la naturaleza, las viviendas, los postes todo. Entonces con tan solo un poquito de lluvia se revela la pobreza que existe en nuestro país y las zonas Vulnerable, reto para las autoridades para cambiar este dramático escenario que se repite cada año. Cada me llamó vez la atención de la escuela que hace ciclónica. 15 días se inauguró. Y la pared destruida. Y la pared destruida, sin viga de amarre, sin varilla. Y <ríe> entró a, a, a toda la escuela y la llenó de lodo. Eh, las autoridades. De una manera drástica. Sí de decir qué es lo que pasa con la construcción en nuestro país. Sí, igual con el tema que comentábamos ayer y que preocupa mucho en las zonas, sobre todo en las infraestructuras, en los hospitales, en la cantidad de agua que fue vista eh, caer dentro de los hospitales, llovía adentro y escampaba afuera, como lo dice bien claro en el cirugías. refrán popular. Y las excusas fueron las justificaciones de que por falta de mantenimiento en el techo se acumuló mucha agua y luego... Logró fin. Pero todavía necesitamos una respuesta entonces, como un poco pagan, más creíble. Algo inaugurado que hace, hace tres meses que ya necesita mejor, que mantenimiento. San, que haya sanciones. No, no, ya necesita no, el mantenimiento. mantenimiento tiene que ser constante, pero si no lo pero, hay, oye, por mía, supuesto Raquel, que se, un hospital que pero fue inaugurado hace tres meses es vergonzoso. Que ya diga el mismo director de la OISOL Me gustaría pagan. otro cuento ese como. Sí, claro, tal. eso es algo muy irresponsable. Ahora, ya debiera de estar destituido. Porque mm. aquí debe de existir régimen de consecuencia. Aquí no. Hay, Pero hay una maldita no mafia. hay cultura de destituir hay una maldita mafia. La mm, mayoría de los contratistas, la mayoría de las empresas constructoras, la mayoría de las empresas suplidoras del Estado pertenecen a funcionarios del Estado o a testaferros de ellos. Entonces, cómo exigirle qué hacer con eso? Acaso no nos recordamos lo que pasó con la onza? Que de las 45 empresas que estaban supliendo, más de la mitad, 37 creo, ni siquiera cumplían con los requisitos mínimos, ni siquiera domicilio tenían. Y la mayoría de ellas pertenecen a funcionarios del PLD, a funcionarios del partido, a funcionarios del Palacio, a funcionarios de Danilo o a testaferro de ellos. Entonces no se le llama la atención, no se le dice nada, porque está toda la estructura conformada para repartir entre todos y al pueblo que se lo lleve el diablo. Así es, todos los fondos del Estado y lo que se está invirtiendo y por lo que se está tomando tanto dinero prestado, empeñando la libertad de este pueblo, empeñando la soberanía de este pueblo con tantos préstamos para que las cosas no salgan cinco y diez veces más costosas y a raíz, a final de cuentas, también muy malas, muy mal construidas, poniendo en riesgo también la vida de los dominicanos que ahí están, especialmente lo mínimo, los niños en las escuelas, imagínense. Claro, lo mínimo que se merece en la población es una respuesta real, contundente, de parte de la máxima autoridad del presidente Medina. Sí, lo mínimo contuerte. que se merece el pueblo dominicano. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Bien, gracias a Dios y usted. Estamos regular. Oye, Fulvio, eh, yo quiero hacer una pregunta de que, a ver cómo, cómo se puede investigar la ingeniera que se sacó la obra del centro comunal, del estancho Duarte. Eso es facilísimo. Sí, usted sí, va sí. al ayuntamiento, busca a la arquitecta Marianela y ella le da las informaciones de la... Ingeniera o ingeniero que se sacó esa obra y lo pone en contacto inmediatamente para que le puedan dar seguimiento Como no se nos al fue. departamento de planificación. Departamento de planificación puede dirigirse, ahí está la respuesta. Gracias a la señora por llamar y usar nuestro medio. Y ella sigue bueno, pendiente de su obra en su comunidad. Claro, su ese centro. debe ser el trabajo de los comunitarios, darle seguimiento y si que sacaron una obra en, el, en ese sorteo. Y está dentro del presupuesto participativo en ese ejercicio democrático que se realiza y que está estipulado en la ley 176-07. En los ayuntamientos, entonces, sí. otra, debe darle seguimiento otra, a todos los líderes comunitarios sí. y, sobre todo, vigilar y mantenimiento luego a las obras para que dure. Sí. E interesante esta reacción de los diputados sí. muy, muy de interpelar al director nacional de la Policía Nacional. Pero eh, ahí pasa... A Ney Aldrin Bautista, lo quieren interpelar, interesante este ejercicio, debe ser más a menudo, porque ellos están pidiendo y están reclamando explicaciones por todos los casos que no han sido resueltos Oye, pasa, hija, y que han ¿qué? causado mucha opinión pública en los últimos días, porque es que la policía como que no... No, Raquel. no, aprende. No aplica en protocolo y, y el propio Ney Aldrin se queja de él. Y, y dice que va a haber sanciones a los policías. El caso de Santiago, Uf. del que apareció muerto en la camioneta, ya eso se cerró. Con porque él era, él era la cabecilla principal. Y eso se cerró. Con 300 mil pesos de que <risa> no hay Oigame. <risa> los este diputados caso, dicen que no. Este caso que dicen los diputados de Interpelada <risa> son los diputados de oposición, Raquel. ¿Tú sabes qué hicieron los diputados oficialistas? que impidieron que eso se llevara a cabo, impidieron que esa votación se hiciera, impidieron que esa solicitud fuera llevada. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma casta que está tapando todo lo que se está haciendo mal hecho aquí. Ni siquiera quieren que se interpelen a la policía, mucho menos que se interpele un ministro. No quieren que se interpelen a nadie. ¿Por qué? porque entre todos se defienden, uno más con otros se viven defendiendo. Más adelante. Entonces, la misma Cámara de Diputados, de la mayoría de esos diputados que están ahí, tampoco tiene condiciones para interpelar a nadie. <risa> más adelante vamos a ver unas imágenes del más reciente caso que todavía debe estar en la palestra. Es que son tantos que uno tapa el otro y la gente como que se cansa y hasta lo olvida y las autoridades se hacen los chivos locos. Entonces, cuando ya los medios lo sacan de la opinión pública, los temas, porque es que son tanto, insisto, que uno va tapando al otro, pero no se ven consecuencias finales, resultados finales de investigaciones serias responsables en, materia, en esta materia. Enhorabuena ese ejercicio que hicieron esos diputados. Por lo menos un intento bueno, de los diputados ¿sí? de oposición porque sí. los otros inmediatamente salieron a la defensa no y defendieron totalmente a sus gente y van a seguir defendiéndolo. Así es. Mira, el colectivo de grupos populares. Óigame, esa gente son guapas. Tienen cachaza. Esa dice gente lo tiene lo viejo, viejo. cachaza. Dicen los Porque, óigame, yo hubiese pasado por lo que ellos pasaron, por el bochorno, por el vandalismo, por la destrucción, por la por poner en riesgo a la vida humana. yo ni hablara, yo ni hablara. Están ¿eh? advirtiendo ¿Eh? al hablara. alcalde que San Francisco se va a lanzar a las calles. Ahora ellos se sienten si perseguidos por el alcalde, miembros. yo no sé cómo es que lo están persiguiendo, ¿verdad? Caramba. Y tienen una gran asamblea para el 25 uh -huh. de este mes, para tomar medidas al respeto Ahora bien, yo, yo le digo Yo creo que lo que ellos debieran hacer es perder, yo digo perder, al colectivo, pedir perdón al pueblo dominicano Yo le digo e, Por, la, por, claro, es, por, por claro, de ese desenvolvimiento violento que tuvieron sí. En protestando por razones justificadas Pero el método los tumbó su tumbó Yo, yo le digo al colectivo Y el problema es el alcalde El problema de los problemas De los problemas De los problemazos que nosotros tenemos en San Francisco de Macorís Pídanle perdón primero a la comunidad de San Francisco y a todo el mundo por la mala fama que gracias a ustedes se multiplicó para San Francisco de Macorís. Así es, y mientras William Hernández, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores acá en San Francisco de Macorís, está exigiendo que se construyan y se eh, eh, arreglen, se terminen los centros educativos que están en proceso. Y este es el momento para acelerar, porque estamos de vacaciones. Ya luego que empieza el año escolar en agosto, entonces se limitan los trabajos, se hace un poquito más difícil. Pero que lo terminen. Con aprovechar la, que lo termine, y que lo hagan de calidad. Que lo terminen con la varilla que se lleva, ¿eh? <risas> con y lo, con el cemento, con todos bueno los que ma se lleva, los con materiales, todos los materiales Con lo estipulado los en el presupuesto. Pues. Sí. Que no nos hagan robo público, ¿verdad? Bueno, claro. nos toca irnos a una breve pausa, señores. Retornamos con más aquí en la media.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 in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 la vuelta al mundo 2018. Para más información 829 669 3001.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 Al haber asociados con el servicio. Con nosotros aquí en De Mañana. Sí. Y si usted quiere tener unos ojos bien cuidados y también verse bien, busque a óptica Máxima Visión, solo marca, solo prestigio. Esas monturas que se acomodan a tu contorno facial con las mejores atenciones de calidad, con los mejores técnicos y esos materiales de cristales de primera óptica máxima visión en la calle Castillo, esquina de la Cruz, en el 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Bueno, y aquí cerquita de Telenor Nutri Beauty Men Spa, para ofrecerte todos los servicios del cuidado de tu piel. Esa limpieza facial que debes realizarte cada 15 días aproximadamente. Todos esos tratamientos que deben, sobre todo de, eh, si quieres un plan nutricional para bajar esas libitas que están de más, pues en NutriBeauty se encuentra todo el equipo especializado para brindarte los mejores servicios. Acá cerquita en la calle San Francisco entre José Reyes e Inberg. No puedes llamar al 809-244-0028, 809-244-0028 para mayor información. NutriBeauty Men Spa, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Supermercado Almanzar, tan cerquita de usted como en Las Guaranas. Ahí en Las Guaranas está el Supermercado Almanzar. Usted encuentra todos los departamentos que pueda tener un supermercado. Usted lo encuentra en Supermercado Almanzar. Usted no tiene que salir de Las Guaranas. Y ellos sí se recuerdan de papá para este Día de papá que viene pronto en Supermercado Almanzar Usted puede encontrar todos los obsequios que merece su padre Supermercado Almanzar Tan cerca de usted como en La Guarana Va, Vaya y disfrute de Supermercado Almanzar Así es Bueno Raquel Llegó el momento y el tiempo del tema central Que le toca a nuestra compañera Raquel Ortega Gracias por continuar con nosotros, gracias mil a todas las personas que nos ven a través de la magia de la internet en www.telenor.com.do y por supuesto los que nos ven a través de este canal y es del Telenor de 7 a 9 de la mañana. Bueno, seguimos con, hablando del tema de la policía, ha sido y es obligatorio, sobre todo en estos días, porque ha sido un caso tras otros, un escándalo tras otro, en la falta de aplicación de metodología estratégica, de un plan que se vea estructurado, de una operatividad lógica. Y establecida en estos organismos entonces ha mostrado mucha debilidad en los últimos días en ese ejercicio y aparte de esto entonces hay mucho que decir de la falta de aplicación de esas estrategias que es lo menos que espera la ciudadanía y sobre todo que el director nacional Neil dream Bautista ha dicho que eh, va a sancionar a todos esos policías que no le apliquen que lo va a poner a disposición de la justicia el más reciente caso Ocurrió el pasado lunes en la noche, otro escándalo más, un policía, un cabo que se dirigía con su mujer embarazada a comprar una cena, fue detenido, había sido ya parado en otras ocasiones por supuestamente conducir con música alta y luego le detuvieron, hubo algunos cruces de palabras, eh, se fueron a los golpes, pero véanlo ustedes en las imágenes en menos de un minuto para volver con el comentario, vamos a verlo. de pasar ahora mismo aquí frente a nuestro residencial de Arroyo Hondo, grabo el video para que eh, la gente vea el policía, abusador, se fue a trompar con un ciudadano, se fue a trompar con un ciudadano, miren, que es el policía que se va a trompar y el otro va a tragar y le da un tiro. Por nada. Por nada, Dios mío. Mira cómo lo mata frente a nuestro residencial. Esto acaba de pasar ahora, a las 10 de la noche, aquí en Arroyo Hondo. Maldonado, dejó una orfandad a dos niños, Manuel Merán Maldonado. dice el asesino Pero que, dice, fue que se le escapó el dice tiro. Dice el coronel Frank Félix Durán Mejía, sargento y cabo, que ultimaron a, a Manuel Maldonado de 26 años, dijeron en las investigaciones que el tiro se le zafó. Pero fíjense dónde se le zafó el tiro, en la cabeza. a o te se te puedes zafar un tiro peleando y darte ah, en wow. otra parte del cuerpo, abajo, wow, no. Si tú no tenías intención... Pero en la cabeza se les zafó al tiro. Entonces ellos andaban con su pistola asobada. Otro cuento, otro cuento. Esas imágenes han corrido como pólvora. La, eh, por supuesto, la que ustedes vieron ahí de una cámara de vigilancia de una de las eh, residencias de la zona. Dentro de miembros de la policía. Entonces, son compañeros. Sí, esa, esa patrulla que le paró tres miembros de la policía no pudieron con este hombre someterlo a la obediencia, como bien dicen ustedes en el Argo, la, la Policía Nacional, someterlo a la, violen a la obediencia. Hubo que matarlo porque él reaccionó, según dice la propia esposa, ellos le dieron una galleta al, al, a Manuel, a Manuel Maldonado, Manuel Merán, y él reaccionó así de esa manera violenta, y él le dice, pero yo soy policía también, y bueno, y no hubo forma de someterlo, sino que dispararlo y matarlo a infragantes. Pero si hubiese sido un accidente, entonces esos policías debieron reaccionar y llevar y, y quedarse con ellos ahí. No, ellos huyeron, ellos huyeron, no se quedaron en, en, ese, en, en el espacio de la escena del crimen y luego fueron puestos a disposición de la justicia, según dice Ney Aldrin Bautista, el director nacional de la Policía Nacional. Pero esto es un caso que se repite, una actitud intolerante, una forma eh, que uno no encuentra nombre, cómo llamarle a la eh, falta de aplicación de, de un plan operativo, de una estrategia policial bien planificada para someter a los que ellos suponen que son delincuentes o que están violentando la ley. No, de la respuesta no es matando a la gente, hacer cumplir la ley, ese, eso no, ese no es el mecanismo, matándolo. Entonces... Por eso es que cada vez ganan más descrédito la Policía Nacional, más desconfianza. Tú no sabes, y anda corriendo en las redes sociales como pólvora esas frases, si tú no sabes si es un policía delincuente o un delincuente policía lo que te está parando cuando tú andas en la carretera, por eso el temor a detenerte. Y la gente no quiere en el espacio sobre todo oscuro detenerse cuando le hacen el llamado. Por eso, por el descrédito de la, la actitud que asume la policía de, de reaccionar de forma violenta y cobrar la vida de la gente. Entonces, este es un caso que hay que darle seguimiento y que hay que tomarle la palabra al director de la Policía Nacional de que se eh, aplique la justicia en estos policías que mataron a ese otro compañero de ellos. Si estaba violentando la ley, tenían que someterlo y llevarlo preso, pero no matarlo. Entonces este es el más reciente caso, la semana pasada pues fue nada más hablamos todos los días de la Policía Nacional con los otros eh, supuestos operativos donde se veían en algunos casos ta también la falta de un, unas estrategias bien planificadas en, en la aplicación de, la, de sus métodos sobre todo. Todos obsoletos. La policía necesita, ha habido una reforma, ganan muy poco, y sí, todo el mundo lo sabe, que ganan dos cheles, que no ganan para vivir con dignidad, pero eso no le justifica a delinquir, a, a actuar como lo están haciendo hoy día alguna parte de la policía, porque no quiero generalizar tampoco. Ahí dentro hay muy buenos policías, hay buenos servidores del Estado Dominicano. Vamos a darle seguimiento a este tema. En otro orden, cambiamos radicalmente. La periodista destacada de acá Franco Macorizana, a nivel carrosario, eh, está laborando ahora mismo en Sol, la emisora Sol, y eh, en ese en ese panel de comentaristas. Ella ella ha hecho una denuncia y de, que, que tiene que ver que involucra a Johnny Puerto Real y una supuesta herencia. Eh, vamos a escucharla de su propia voz, lo que ella dice, porque hoy a las 9 de la mañana, en tan solo una hora, tendrá que presentarse a la justicia nivelca, porque ha sido eh, demandada por difamación e injuria. Vamos a escuchar de su propia voz el caso, retornamos aquí para el comentario. Son son las 8 son las ocho, diecisiete minutos a nivel carrosario. Buenos días, gracias por el privilegio. Siempre lo he dicho, que tengo el privilegio de compartir con ustedes, de dirigirme a ustedes a través de esos micrófonos. Y, y de manera rutinaria utilizo este privilegio para hacerme eco de situaciones que afectan de manera directa a otros, no necesariamente a mí. Y para hacerme eco de buenas y de malas noticias, que en la mayoría, si no en todos los casos, no tienen que ver directamente con Anibel Carrosario. Yo soy periodista, y como tal, mi arma, mi presentación y mi práctica de vida se fundamenta básicamente en la palabra. Y partiendo de eso, no obstante ejercer la pegada a la ética, a la seriedad y haciéndome eco de situaciones que afectan a las grandes mayorías y en este caso de gente empobrecida, gente empobrecida de dinero y empobrecida inclusive en términos intelectuales. Eso evidentemente no evita que alguien se sienta afectado por lo que digo y que utilice las herramientas que tiene para eso, en este caso la justicia. Y quienes le dan seguimiento al programa, quienes dan seguimiento a nivel de manera particular, sabrán que en varias ocasiones me he referido al caso de los mal llamados herederos Rosario. Y de cómo, desde Santo Domingo, un, una persona llamada Johnny Portorreal encabeza ese proceso y en la mayoría de los casos que he hablado del mismo ha sido un llamado a la autoridad para que tome, tome cartas en el asunto. Porque la manera como se ha conducido ese proceso da dudas razonables ...de que necesariamente tiene que investigarse. El dinero que se ha movilizado en ese sentido... ...la gente que ha empeñado hasta sus vacas... ...para no hablarle de sus casas... ...por ese sueño. Porque lo que se ha dicho... ...y lo que se dijo en este programa, no yo... ...sino una persona de esa estructura... ...habló de mil millones de euros. De cien mil millones de euros. Podemos escuchar el, el, el audio de nuevo. Y de que esos millones de euros sean mil, cien mil, seis mil, no importa. De que esa cantidad de dinero está depositada en bancos extranjeros, bancos que están en España, en Suiza, en Estados Unidos, en Japón, y que ese dinero es la consecuencia... ...de un español que a principios del siglo del 1800... ...se instaló en República Dominicana de nombre Jacinto del Rosario. Y que ese dinero que habría dejado esa persona... ...que no me consta que haya existido... ...hoy entonces ha de beneficiar a los Rosario. Han dicho ellos mismos... ...de que los impactados por esto son unas 33 mil familias aproximadamente... ...lo que supera la cantidad de 200 mil personas. Y que ese dinero que está en el exterior llegaría a República Dominicana a través... ...en principio hablaron del Banco Central... ...pero ahora el argumento es que llegaría a través del Banco de Reservas. Por esa denuncia responsable, esa persona... Me está requiriendo en la justicia. Y yo estoy de pie. Y obviamente que voy a responder en la justicia y en el escenario que ellos entiendan. Sin turba. Porque lo que ellos están haciendo no es solo demandando a nivel Carrosario, que es su derecho, por cierto. Claro. No es demandando a Sol de la Mañana. <coughs> es convocando a turbas. ...sobre todo con un discurso religioso... ...para ir mañana a las 9 de la mañana... ...al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva... ...y yo iré, claro que iré... ...y me voy a presentar ante la jueza Giselle Naranjo Tejada... ...que es la titular de la octava sala de la Cámara Penal... ...del juzgado de primera instancia... ...pero responsabilizo... A Johnny Portorreal y a toda su gente y toda esa turba que ha sido convocada por él mismo de cualquier situación que afecte mi integridad. Sí que afecte mi integridad. Sobre todo tomando en cuenta que el ejercicio de periodismo responsable amerita protección y de que en la mayoría de los casos cuando usted demanda Usted no busca demandar propiamente y no, y no buscas 100 millones de pesos, que es lo que ellos pretenden, a lo que ellos pretenden que yo sea condenada, al pago de 100 millones de pesos y a cumplir seis meses de prisión. No, en la mayoría de los casos lo que buscan es amedrentar, en la mayoría de los casos lo que buscan, si no en todos, es silenciar, el establecimiento de una demanda contra un periodista, cual sea y donde sea, lo que busca es el silencio, y el éxito de ellos es callarme, y no lo van a hacer, y no lo van a hacer, por el contrario, reitero el llamado a que ese accionar de esa persona tiene necesariamente que investigarse, porque no es un tema privado, es un tema que trasciende, es un tema que daña. ...que daña a esas personas de manera directa... ...y que bien puede hacerle daño inclusive al país en sentido general. No voy por mí. No. Yo voy por una mayoría razonable de personas... ...de, que, que de las cuales este señor ha abusado. Y yo les voy a dejar... ...y por favor pongan atención... ...a un minuto... Tres segundos, cuatro segundos aproximadamente, que tiene lo que van a escuchar. Y se los voy a dejar, porque esto yo lo tengo en mis manos desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que es hora de exponerlos para que ustedes entiendan de quién y de qué estamos hablando. Y de cómo utilizan las herramientas, básicamente YouTube y redes sociales, para externar discursos amedrantadores como el de decir a través Temerarios de esto que me van también. a callar la boca y que yo tendré que irme del país. Vamos a escucharle e inmediatamente retornemos de escuchar esto. Concluiré. Sí, eso es. Eso era. Eso sí. es. Sí, Yoba. Eso es. Que Yoba, eso es... Si, ¿tú, si ¿Puedes introducirlo mientras lo ubican? Le decía que vamos a escuchar este audio, que es una canción sí. que ha hecho la oficina de abogados, y mire que los entre comillos, a propósito de la primera denuncia que de manera responsable hice. De hecho, Anima hoy, ya. hoy en horas de la tarde, el colegio de abogados ha citado a este señor porque se le está conociendo un proceso disciplinario por violar la propia ética de los abogados. Este proceso inició la semana pasada, ha de continuar en el día de hoy y quizás en días subsiguientes. Pero recordemos que aun cuando matan periodistas, por, no periodistas que se dedican... porque usted es periodista y, y lo pueden asaltar en la vía pública, obviamente... Y LO PUEDEN MATAR POR OTRA SITUACIÓN. PERO HASTA CUANDO MATAN PERIODISTAS POR EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN, MÁS QUE DESAPARECERLOS FÍSICAMENTE, EL OBJETIVO ES AMEDRENTARLOS, ES INTIMIDARLOS, ES ACALLARLOS. Y HAY UN DERECHO UNIVERSAL QUE HA LEVANTADO EN EL CASO NUESTRO HASTA LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN QUE TE HABLA DE QUE EL HOMICIDIO DE UN PERIODISTA NO ES SIMPLE Y LLANAMENTE ESO. Por si desaparecer a una persona no fuera suficiente. Pero vamos a escuchar eh, lo que le anuncié anteriormente. Ah. Vengo duro y pulvero, pero defendiendo a la CENTRAL del derecho y al doctor Jorge Montoreal. Miguelón LE tapa el cofre que llegó el pago. Supiste, Frank, te digo al pecho. A todos esos bañosos, vamos a enjuiciar, a todos esos bañosos, vamos a enjuiciar. A Odrebrey Lavarri hay que castigar, a Odrebrey Lavarri hay que castigar. Y una periodista se quiso igualar, y una periodista se quiso igualar. Y a nuestro abogado lo quiso atacar, y a nuestro abogado bueno, ahí escucharon ustedes la explicación, no dejamos el tema completo, pero menciona a Anibelca con nombre y apellido, ese merengue que le construyeron a ella por esa denuncia que ustedes muy bien escucharon, está en todos los medios de comunicación nacionales. Es de aquí, de San Francisco de Macorís, es nuestra Anibelca Rosario. Además, es periodista, defendemos el ejercicio periodístico ético y responsable. Si ella se, se equivocara en el... el en el proceso de investigación, rec de recabación de información y cometiera algún error ético, ella tendría que asumir. Pero nosotros defendemos el ejercicio. Ella dice estar de pie, nosotros también te apoyamos a nivel. Hoy en la mañana ya tendrá que presentarse, reiteramos, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a las 9 de la mañana, ante Giselle Naranjo Tejada, juez de la octava Cámara Penal de Juzgado de Primera Instancia. Dice que va a ir y que no va a ir en turba, acusó a Johnny Portorreal, este abogado, que según el propio colegio de abogados que dirige Miguel Surún, eh, dice que ha, ha eh, cometido faltas graves disciplinadas. Oye, Entonces, que, que estará dice. siendo investigado por ello también. Ella, Apoyamos a, periodista, a periodistas responsables que tanto falta hacen en República Dominicana y en el mundo. Asumir ella, este ejercicio con gallardía, con responsabilidad. Sí, ella dice al mal llamado grupo de herederos. También dice que la manera de conducir este proceso trae dudas. También claro, dice, eso tendrá que no investigar. me consta que, que haya existido Jacinto. Jacinto sí existió. Están ahí todos los actas de nacimientos y de difusiones. Y también que están convocando a Turbas. Es la misma familia de ellas, es la misma familia de los Rosarios. No son Turbas, son la familia, ¿verdad? y buscan también silenciarme yo creo que eso es eh, algo parecido a López Obrador no no creo que sea exceso Porque, es cómo, cómo, es, cómo van, no buscan silencia, eh, silenciarla matarla no es que no solo se silencia <risa> matando a una persona denigrándole moralmente creo que está exagerando no creo mí, yo no lo yo, yo difiero totalmente y eso es la democracia difiero totalmente de tu comentario yo sí creo que se en todas las intenciones cuando eh, eh, se involucra un periodista responsable en una investigación de un caso, el, el fin último es matarle la voz, la palabra, ah, bueno. no así físicamente. Ah, bueno, ah, bueno. No bueno. estamos hablando radicalmente ya, de ir y así también ocurre, y usted ya, lo sabe ya. muy bien, sí. sobre todo hay países donde el ejercicio periodístico es difícil ejercer, como en México, y primero, como en Colombia, entonces, como en las zonas de guerra, y también porque es la forma mezquina, vil que utiliza mucha gente de querer silenciar a periodistas, cortándole la publicidad, quitándosela, de, de, eh, difamándola, de, sacándoles cuestiones personales que no tienen absolutamente nada que ver con el ejercicio, hablando con los dueños de los medios donde ellos trabajan para que le quiten el programa. Hay muchísima forma de silenciarlo y eso lo hemos visto aquí en República Dominicana. Si no, ¿Dónde está hablando primero eh, el caso de mal llamado herederos ellos, ellos pueden están en todo su derecho de, de llamarse heredero y de luchar por lo que ellos entiendan es su herencia, en todo su derecho sí, está en Raquel Sí, claro, yo, Entonces, lo, yo creo, estoy de acuerdo Con ella que debe investigarse que Creo las autoridades que, deben hacer que lo, lo mejor Está ventilar el caso A donde se llevó, en la, en justicia. la justicia donde debe ser, y pero no creo que eh, Estaba la necesidad No, no creo que existiese la necesidad De hasta producirle un merenguito tú sabes, A nivel carrosal Diciendo que, es que esa dominicana. periodista Que se que le sí. se ha encargado de ese tema Y que ahora ella va a saber quiénes son eso no ahora, es una amenaza. Ahora, como usted lo lee, decir que están convocando turba, yo creo que es una exageración. Bueno, vamos a ver, <ríe> los hechos ha, los hechos hablarán, mientras desde aquí, desde de mañana, Raquel Ortega que también está de pie y respalda a nivel carrosario en el ejercicio serio responsable. Si ella se equivoca, pues ella tendrá que ser responsable a sus propios hechos. Pero debemos defender la clase periodística de que podamos ejercerlo de manera libre, sin que nadie venga a amedrentarle a decirle usted va a saber quién soy yo yo le voy a silenciar a usted de la forma que sea entonces la bajo amenaza en este país donde tenemos bueno. la constitución supuestamente más democrática y mejor elaborada donde se respetan los derechos de la libre expresión y donde tenemos acuerdos internacionales y, y cumplimos es en papeles cosa, sí. entonces es el libre ejercicio debe ser garantizado en este país y nadie, ni yo, ni, ni Juan, ni Pedro, ni José, ni María, nadie tiene que irle a decir a un periodista qué tema o no investigar. demuestren una justicia. Exacto. Usted tiene todo el derecho de demandarla por difamación si se sintió ofendido. Y en justicia dirima y quien tenga la verdad, entonces sí. ahí va a salir. Claro. Pero no hacer una campaña de esa índole, por producir, insisto en este elemento, un tema musical, sacarlo a las redes, de todos lados donde dice, tú vas a saber quiénes somos. Vamos a recibir este contacto para cerrar el tema. Buenos días. Buen día, bien, bien, bien. Buen hola, día. hola, Juan Carlos, ¿qué eh, tal? Eh, mira, yo voy a tener un poco, aquí no duro nada. Yo soy ¿Cómo fue? Que aquí tengo un en, ¿En este no país no duro nada. ¿En este país? Ah, no duro nada. Okay. Eh, sí, porque mira, eh, aquí, venga, sorprendo un poquito, porque me sorprendí, y me está a la vista a la calle, porque tal no la venís. Entonces, mira lo que está pasando aquí con este momento también. Una hermana se mete a la casa del demanda y dice que queremos que la justicia, pero una demanda con una mano en esa y vemos a la justicia teniendo su documento y se va a poner... Los temas de herencia son los más delicados. Eso es provocando que esas personas, más que son mujeres. Así es. Y esos hombres son humanos y no tienen que ser cuantos conjuntos. Entonces yo aquí no hago nada de eso. Lo que hay es que personal, contundamente, esa periodista por aquí. Hay... Correcto. Gracias Juan Carlos. Aquí, este país, país. Gracias Juan Carlos. Lamentablemente la comunicación no estuvo muy clara, eh, pero más o menos entendimos bien tu mensaje. Eh, reitero mi respaldo, solidaridad con la colega periodista a Carrosario. Por demás, Franco Macorizana, orgullo de esta provincia reconocida en múltiples ocasiones. Y que defiende los tribunales lo para que sus institu institu ¿no? instituciones, correcto, es el escenario adecuado para ello. Pero nada, ni nadie tiene que amedrentar a un periodista por el ejercicio de sus funciones. Así Ahora, es. yo, en el colegio de periodistas tiene su código de ética. Si tú sí. lo violas, tú sabes que tiene las sanciones sí. estipuladas. Sí. Así es. Nos vamos a una breve pausa, señores. Retornamos con más.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 Más información en nuestras redes sociales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 I'm an <clears throat>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 Artista sorpresa, Palmar Small, una forma diferente de ser un super papá. Más información en nuestras redes sociales.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 Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y nos es grato, Raquel, eh, comunicarle esto, señores. Telenor invita a ser parte de la gran parada dominicana en el Bronx 2018. Este, en su 29 aniversario dedicada a San Francisco de Macorís, este domingo 29 de julio, desde la avenida Gran Concord,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 Así es, nueva vez Telenora's Historia en la transmisión de estos eventos de gran magnitud. Y qué bueno que se reconozca sobre todo la labor franco-macorizana de grandes hombres y mujeres que en cualquier parte del mundo ponen en alto la bandera nacional. Y ese es un escenario para ello, en ese hermoso espectáculo de muestra de cultura, de arte, de talento de dominicanidad, y Telenor como siempre se la transmite, se la difunde para que usted sea testigo fiel y participe de primera mano como si estuviese allá, no puede comprar el vuelo, pero bueno, usted lo va a de ver aquí, a través de, de nuestras pantallas, de nuestros canales, cuatro canales va a ver a tra esta transmisión sobre todo en vivo y luego más adelante en diferido, así que enhorabuena. Se la serie 56 va a tener allá una carroza hermosa, decorada por nuestro gueguelo y otros decoradores y artistas Ahí están las imágenes. y artistas Los plásticos, claro. culturales, claro. empresariales también. Y él es también. un maestro en esa área. Nuestros dominicanos cada vez que ven esos colores, patres, ese rojo, ese azul, ese blanco, eh, es una alegría espectacular que tú, te, que tú sientes cuando sales del país y lo puedes ver. Entonces, imagínese usted abrazarse con todos los dominicanos en este evento maravilloso. Transmisión también por Teleuniverso, HMTV, Teleunión, Megavisión, Tele así es. Y ahí están los patrocinadores oficiales en esta gran parada de los dominicanos. Sí. En la avenida Gran Concord se va a vestir de los colores patrios y también de la majestuosidad de nuestras y expresiones oye. culturales, nuestro carnaval, nuestro folclor, todo Ay, eso va a estar expuesto. Hay que expuesto estar allá. Para uno ver el gozo que se siente cuando uno ve cosas del país. Así es. Y ese es un buen momento para expresar esa dominicanidad en la gran parada, como Telenor oficial de la gran parada dominicana del Bronx. Raquel, todo aquí se lleva cifra. Uh -huh. Y resulta que con estos problemas de inseguridad que vive eh, el país... Salió a relucir en, una, en un periódico de circulación nacional que aquí se invierten 34 mil millones de pesos en seguridad, en defensa, en atención seguridad de ciudadana frontera, en seguridad ciudadana. 34 mil millones de Debería pesos. Debiera invertirse más si se viera. Óyeme, pero la mayoría de los programas que hacen son programas improvisados. Y otros, Raquel, que son repetidos y no surten efecto. ¿Por qué repetirlo? Como el más reciente, el patrullaje mixto. Resulta que yo le doy un empujoncito a una enfermera del hospital San Vicente de Paul. ¿Qué resulta, Raquel? Para que la gente entienda, los que no ven fuera del país, un empujoncito es una bola, sí. es el que la llevaste a un lugar. ¿Qué resulta? <risa> Me dice la cantidad de veces que atracan a enfermeras y a empleados del hospital cuando tienen que coger a pie la entrada desde la libertad hacia allá. También, en ese pedacito, en ese pedacito, porque ahí hay como dos cuadras. Otro día dos esquinas, esquinas, dos esquinas, me pasa así. lo mismo y le doy un empujoncito, pero esta vez a una enfermera del siglo XXI. Me sale policía. con la misma historia, Raquel. Ya a mí me han atracado dos veces en ese pedacito. Entonces, ¿dónde está la eficiencia de una, un programa de seguridad ciudadana cuando la policía ni siquiera tiene el mapa de la ciudad para priorizar los puntos rojos, los puntos específicos? No hay eficiencia. Se va directamente a un operativo de, déme lo mío, o otras veces, a cruzar por los lugares que no son tan necesarios. Porque hay que ver los puntos claves, dónde es que están, y también los horarios. Claro. Si es en la mañanita, si es en la tardecita. Y eso solo se sabe si se hace una investigación seria, claro. un mapeo de la ciudad... Una entonces, investigación y se establecen planes y, y en estrategias. en todas las ciudades debe de hacerse y establecer planes estratégicos, como tú dices Raquel, para poder hacer más eficiente. Pero el director eso. nacional de la policía dice, eh, esa es su área fuerte, la planificación estratégica, bueno, la investigación. Bueno, pero aparentemente no se ha visto. Sus dependientes, sus subordinados, entonces así no los escuchan. ¿Por qué? Porque debe de planificarse y ver cuáles son los puntos más vulnerables que hay en las ciudades y cuáles son los horarios más vulnerables que hay a la hora de salir muchos empleados de determinados focos de trabajos estudiantes, enfermeras, doctores de diferentes lugares, entonces ahí dirigir eh, ese plan. Ya con esa policía educada para eso Esa es una asignatura quemada Una y otra vez Yo no sé cuánta prórroga le van a dar a esa asignatura Porque tú tienes hasta la tercera convocatoria Si fuese en pruebas nacionales De ahí no pasa Pero aquí la tercera la pasamos hace rato. Bueno. En materia de seguridad ciudadana Quemada no, no es que debemos ser radicales y decir No no hay esfuerzo Claro que sí que los hay Hay esfuerzo de enfrentar este problema los hay sí. Y hay aplicación de recursos para ellos, pero la mayoría de las prácticas y las políticas ejecutadas han sido infuncionadas. 34 ¿No mil se ven los resultados? millones de dólares en defensa y hemos aumentado en tráfico de droga 500%. Hemos aumentado en tráfico de armas de más de un mil por ciento. Hemos incrementado en tráfico de ilegales en más de, de 100 mil por ciento. Señores, entonces, ¿para qué toda esta inversión en defensa y en seguridad ciudadana? Yo, más, de estres, más, más de 3 mil... Yo insisto, jóvenes, Julio, el 90% Julio, de los ninis yo, matados en la calle. Yo insisto en que me lo encuentro poco. Debiera ser más si los resultados se vieran. Bueno, debiera ser si se más recursos aplicados a esto. Porque indudablemente no puede haber resultados si no se aplican recursos económicos. Un policía mal pagado como los que tenemos República Dominicana, que tiene un salario menor que los policías haitianos, una vergüenza. Ahí salió Domínguez Brito ¿Cómo hablando. ¿Cómo pueden suplir sus necesidades? ¿No le justifica esto que sean delincuentes muchos? No, claro no. Que no para claro nada. Que no para no nada. le justifica que ganen poco y que no hagan su trabajo sí. bien. No, ahí, ahí salió Domínguez nada. Brito Usted hablando. ¿Usted decidió libremente esa, sí. esa esa carrera? Pues ahí, eh, actúe como o sea, tal. Ahí, ahí salió Domínguez Brito hablando, no sé si son 70 mil o 75 mil pesos que le va a dar a los policías. Yo no sé de dónde lo va a sacar, ¿verdad? Ahora eh, se anda haciendo el gracioso en estos asuntos. Promesas de, y promesas son De campaña, campaña ¿no? ¿verdad? Claro que sí. Eh, que han salido todos juntos. Que diga y, todo lo que Y, y ninguno, bueno. Hasta, hasta hacerle el puente. Bueno, hacerle el río si no tienen río para hacerle el puente. Eso puede decir también. ¿Fabricar un río, full? Claro, fabricar <risa> un río. <risa> claro, para justificar construir el puente. Ya. Pero este sistema de seguridad y defensa. Con 34 mil millones bien empleados, se puede hacer mucho. Y el pueblo dominicano está Pero, observando cómo están empleando los recursos del Estado, cómo lo están usando, mire, de un, qué manera tan un, tan. un elemento importante. Tan vil. Lo yo. están dilapidando. La cantidad de efectivos policiales que tenemos en República Dominicana. Es mucho, es alta, sin embargo, no se ven en las calles, no se ven en los puestos. porque Porque la mayoría de estos... Hablamos están de 35 mil, 35 mil... Están, eh, policía, están siendo.. Muchos de, mucho de ellos son efectivo. seguridad. De la, cuidando se dice casas, que la mitad, ¿eh? Cuidando casas de funcionarios y demás, hasta lo, le asignan unas tareas inhumanas para ellos, porque no están para lavar perro, bañar perro. Le asignan todo. Entonces le asignan No todo. quiere decir de... que lavar perro sea de, denigrante, no, porque no, a mí me no fascina digo, bañar No mi perro. digo que sea denigrante. A mí me, pero, me fascina bañar Pero mi perro. no fue para eso que Ahora, se enlistaron. Ahora bien, Fulu, si esos todos estuvieran en las calles, estuvieran los diferentes operativos permanentemente, pues se viera una, unos resultados Aquí diferentes. Tú porque tú ves que ponen lo ponen en conjunto con la Guardia en operativos especiales, ¿por qué no lo dejan permanente? Tú tienes aquí empresas, ¿por qué no lo dejan permanente? No tienen ni siquiera logística, Raquel, 34 no. mil millones de pesos y no tienen logística. No les da para la Están en comida. esos operativos, no hay comida, no hay jugo, no hay agua, no, no hay nada. A veces que ni siquiera lo llevan al lugar, o otras veces ni siquiera lo buscan. Y tienen que tostarse ahí por del eso, hambre y del por sol. Por eso mucha gente justifica Venga, el macuteo, de que cuando están en esas y le mandan a parar, pues antes de hablar le pasan el la mano calores, y le pasa el dinerito. Que se deshidrata mucha cualquiera. Mucha gente justifica el macuteo por lo claro. por eso. Y ellos vestidos con estas indumentarias militares, la calor que pasa y que no tengan con qué comprar una agüita y que no se les suministre tampoco claro. porque no hay logística. Pasan muchas cosas. Y empresarios con, con guardaespaldas. Y políticos con guardaespaldas, y por donde quiera tienen guardaespaldas, incluyendo el mismo director que tiene como 60. Y las mujeres de ellos. Sí, claro. Y otras <risa> también. Tercera y segunda base también tienen guardaespaldas. Yo no entiendo. Tenemos ahora un contacto telefónico. Bueno, buenos, días. Buenos, días. Sí, sí, buenos días. Buenos días. Buenos sí, días, sí, Raquel. Buenos días, Buenos días. Muy interesante su tema, pero yo como un ciudadano me también de que tema. Pienso que eso de lo que están haciendo ahora, una, la patrullaje la calle y los guardias, pues, el problema no es este, el problema aquí es serio. Porque aquí lo, lo, eh, las fuerzas armadas tienen una mafia con los delincuentes unidos, porque, ok, andan en la calle, les ponen enfrente a los puntos de droga, dan toda las palma ahí y está todo, entonces todo el mundo lo sabe eso y nadie lo quiere hablar. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Una, ellos son cómplices de la delincuencia. Cómplices de la delincuencia, mafioso. Entonces, la policía está de más, porque ellos son los dueños de los puntos de droga, a cada de los delincuentes. Muchísimas gracias. Gracias a usted Muchísimas por su gracias. comentario, así es. Agregando eh, a ese comentario, mucha Raquel, gente piensa como él. agregando a ese comentario, tenemos informaciones que las calles son propiedad de ellos, porque ellos pagan una tarifa. Por una calle, por dos calles, por tres calles. Los que tienen los puntos de los droga. Los que tienen claro. eh, los puntos de droga. Del... Le, eh, le pagan una, un y, dinerito. Y en esos puntos de droga la, están las armas, como policías. dice el amigo televidente. Empeñada, eh, en trueque, que la cambian, en fin. Por eso he escuchado mucho y todo el mundo, lo, mucha gente lo sabe, estoy a repetirlo simplemente. Cuando roban motores, vehículos de cuatro ruedas, cuando te roban diferentes, las diferentes cosas tienen como su, su lugar sus puntos. Entonces, policías corruptos que te dicen, consígueme tanto que yo sé dónde está. Y lo consiguen, pero claro, tienes que pagar. Claro. Entonces, ese motor que tú pagaste tanto, vamos a suponer un, un precio, 15, 20 mil pesos, 30, no sé, entonces luego tienes que pagar 8 000, o 10 mil para recuperarlo. ¿En cuánto te sale? Entonces, así es. Eh, Entonces, eso se da en nuestro yo país. Yo vuelvo a la cifra, Raquel. 34 mil millones de pesos en uh. defensa y seguridad ciudadana. La droga entra por donde quiera. Las armas entran por los puertos, aeropuertos, fronteras, por donde quiera. La seguridad ciudadana en el piso. En el piso. Es un panorama desolador. Los ciudadanos somos los que tenemos que comprar alarmas, hierros, Cámara, per, pagar seguridad, perro. Tenemos que invertir, de acuerdo al último estudio, más de 70 mil millones de pesos todos los años en seguridad, porque también hay mucho que tiene que invertir en, en vehículos blindados. Y también en armas, Raquel. Eh, de eso no todo el mundo puede darse no, lujo. No, no, no. Y también en armas. Esos son funcionarios armas. o empresarios Pero hay muchos hogares muy que fuertes. Tien, hay muchos hogares que también invierten en armas y tienen las armas claro en los que hogares. sí, armas, cámaras de vigilancia. Se, se Las la de construcciones de, de verjas con, muy fuertes sí, que las, ahora las casas parecen. Eléctricas. Decir, cárceles. Como quiera, lo que parecen es cárceles. Y el costo de la vida social y el costo de la vida familiar del intercambio. ¿Qué, ¿Qué costo tendría eso? Entonces, el pueblo dominicano quiere más eficiencias en el uso de los recursos del Estado que vienen dados por los impuestos que pagamos. Hay otro contacto. Vamos Raquel. a recibirlo. Buenos días. Muy buenos días. Buen día. Dios le bendiga temprano. Gracias, amiga, gracias, amiga, igual. Eh, yo quiero decirle algo acerca de, no de los impuestos, pero de esto que dijeron que el presidente Danilo dijo que iba a usar la policía mixta, todavía no la he visto. Están en la calle, no fue que dijo, están. Están en la calle, pero sí. ¿por dónde? En el país completo, en algunos puntos. ¿Pero por dónde? Pero aquí en San Francisco no, todavía no se ah, ve. Porque, <risa> mira, yo vivo en la Toribio Camilo, y aquí nosotros dormíamos larga la noche entera, y ahora es un desasosiego. Por aquí al doblar, en la esquina, en la... En la M, por ahí mataron dos perritos para ¿Dos? poder trancarse y no pudieron entrar porque la gente se dieron cuenta. Pero hasta los perros lo están matando y por aquí tú no ves un policía. Atención, Emerson. director, el director, el director no, de la, la policía. Camilo, la, Olivense la Minaya. M, Olivense Minaya. Por ahí, por la M. Y mira, y tú no ves un policía. En la calle aquí. M. Sí, tú no uh -huh. ves un policía. Ahí mataron un perro para entrarse a la casa. Y entonces, ¿dónde está? ¿Dónde sí. Aquí no se ve en San Francisco. No. Lo hemos visto en Santo Domingo, sí, en la capital, porque bueno, tienen ah. que hacer los hallantes públicos al, al presidente. Pero se supone que es un plan nacional. Gracias, señora, por su comentario. Se supone que es un plan nacional y que de igual manera debe llegar a todos los pueblos. Okay. Eh, así de, debiera ser, vigilancia constante. Eh, sí, ella tiene toda la razón. Toda la razón, porque es que uno se siente desprotegido. Cuando están los niños en, en, en la universidad, los hijos, que uno está ahora en ahora están en, en la asco, casa, están de vacaciones. Pero en la universidad, muchos de ellos, ah, bueno. uno está en asco esperando que lleguen a la casa. La, en la noche. Sí, claro, en, en la claro noche, sí. por la situación que se da. Entonces, lo que esperamos es su mayor eficiencia y que se rediseñen planes estratégicos que den resultados positivos, por Dios. Y si lo que se han hecho no da resultados positivos, descártelo. ¿Por qué continuar con eso? Correcto.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 Del Ministerio de Turismo y la Asociación Duarte. Así es, otra vez haciendo historia en esta transmisión, Staylinor. Enhorabuena. Como cada jueves, nosotros solo tenemos diagnóstico social. Ya la doctora Andreas, Andrea Manjarres está más que lista para compartir con nosotros una reflexión de un tema interesante, como de costumbre. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien.